En Gana Energía queremos que seas el dueño de la luz que generas. Si tienes autoconsumo, deseamos que puedas recibir una compensación económica por aquella energía que te sobra. ¿Por qué? Muy sencillo, porque pensamos que tu esfuerzo por ser sostenible merece una recompensa. ¿Quieres conocer cuatro razones por las que vender el excedente a Gana Energía es tu mejor opción? Somos una empresa seria con experiencia en el sector. Tenemos un firme compromiso por este tipo de consumo. Luchamos cada día por un mundo con energía 100% renovable y, sobre todo, pagamos más por tu excedente que la gran mayoría de comercializadoras. Se acabó la época de inyectar en la red eléctrica el excedente sin recibir nada a cambio. Si cumples los requisitos, ponte en contacto con nosotros y recibirás una generosa compensación económica. ¡Te esperamos!